Este video sintetiza las acciones llevadas a cabo en el periodo 2018-2022 por la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa, dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuando comenzamos la gestión, nos propusimos capacitar en competencias digitales a la mayor cantidad posible de docentes de nuestra universidad. El recurso humano formado permitiría continuar hacia la introducción de tecnologías educativas en las aulas presenciales y, paulatinamente, complementarlas con instancias virtuales. La educación a distancia sería el escalón final de aquellas propuestas que fuese oportuno implementar. Con ese horizonte, hasta el momento 1.480 docentes fueron capacitados, obtuvieron 3.093 certificados de aprobación por cursos que desarrollaron competencias digitales para perfeccionar prácticas educativas presenciales o virtuales tal como se había planificado. Los docentes de la UNJUYO recibieron 2.216 certificados, 518 se otorgaron en las escuelas preuniversitarias, 1.672 en facultades e institutos y 26 en otros organismos de la universidad. También es importante destacar que de los 1.480 docentes capacitados, 510 provienen de institutos educativos de la provincia, del país e incluso del extranjero. Y la persona que va a estar con nosotros es Marcos. Marcos va a compartir con nosotros este sincrón. Marcos, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, hola, ¿cómo andamos? Me encantó hola. la intro. Desde este campo te queremos preguntar, ¿cuál sería para vos... Una clase memorable. Se me vienen dos a la cabeza. En cuanto a las capacitaciones, se ofrecieron 25 ediciones distribuidas entre los cinco cursos clásicos de la dirección, con un total de 1.212 horas. La inesperada irrupción de la pandemia por COVID-19 presentó nuevos desafíos al área. Se diseñaron y ofrecieron dos talleres nuevos, tutoría virtual en pandemia y diseño instruccional en pandemia. Lo primero que me gustaría que, que hiciéramos, y que les propongo, es un trabajo que está previsto por la Universidad Politécnica de Valencia para las tutorías, para las tutorías virtuales. Es un trabajo que nos, que nos va a posicionar desde otra manera. Y esto es, yo voy a decir mi nombre y el lugar del cuerpo que me pica. Un tiempo después, la promoción del trabajo colaborativo en la virtualidad fue una necesidad que la dirección salió a cubrir con el nuevo curso Aprendizaje Colaborativo Potenciado por Herramientas Digitales. La primera acción para acompañar a los docentes en el inicio de la pandemia fue la creación de un material público para docentes, COVID, TIC para la Educación Remota de Emergencia. Este material ha sido consultado a través de 577 dispositivos diferentes desde el mes de marzo de 2020. Además, en el mes de abril de ese año se ofrecieron cuatro eventos sincrónicos que, a diferencia de los webinars popularizados desde el inicio de la pandemia, dieron la oportunidad de interactuar con los docentes a través de redes sociales. Con la confirmación de la extensión de la pandemia en mayo de 2020, se creó el aula virtual Pastillas contra el Corona Teaching. Hasta el momento, se han suscrito 500 docentes de la Uncuyo a este espacio. Además, desde que se liberó el acceso para invitados en diciembre de 2021, se han registrado consultas desde más de 60 dispositivos diferentes. La pandemia dio lugar también para repetir y enriquecer experiencias. Así entonces, en 2021, lanzamos una nueva edición del concurso Innovación con TIC en el aula, INTICA, que habíamos llevado a cabo en 2019. En aquel entonces se presentaron 28 propuestas en tres categorías, de las cuales 12 resultaron finalistas. La edición Pandemia de Intica convocó 27 propuestas en dos categorías, nivel superior y nivel medio y primario, y 17 trabajos resultaron finalistas. El libro digital ha salido a la luz en el mes de agosto del 2022 y ya se encuentra disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad. Por otra parte, llevamos adelante el relevamiento inicial del diseño de aulas virtuales creadas durante la pandemia en las facultades e institutos de la Uncuyo. El objetivo principal de este relevamiento era identificar el nivel de aplicación de buenas prácticas de educación a distancia. Con los resultados, pudimos determinar una línea de base o de referencia de dicho nivel a fin de planificar acciones futuras y articuladas de capacitación y seguimiento. Los resultados también sirvieron como insumo para definir los indicadores de los proyectos propuestos en el Plan Estratégico 2030. El personal de educación a distancia ha trabajado en forma remota desde el inicio de la pandemia hasta prácticamente el año 2022. Los procedimientos de la gestión ya se encontraban sistematizados previos a esa contingencia. Por esa razón, solo fue necesario adelantar el proceso de digitalización de los certificados y ponerlos a disposición para su descarga en Internet. La Dirección ha realizado muchísimas más tareas de las que podemos mencionar en una síntesis, y esta también es una de las razones por las cuales destacamos el trabajo realizado. Tampoco podemos dejar de destacar el gran esfuerzo realizado por los referentes de los SIET de las Unidades Académicas, coordinados con el SIET Central, para preparar un programa que optimice el uso de los fondos del Plan de Virtualización de la Educación Superior otorgados por el Ministerio de Educación de la Nación. En ese marco se acordó un plan de actividades, pero esencialmente de capacitaciones, que se han ofrecido gratuitamente a docentes y no docentes de todo el país. Este brevísimo recorrido ha pretendido visibilizar las acciones de nuestra Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa, que nos permitieron compartir conocimientos, acompañar a docentes en momentos difíciles y, esencialmente, aprender. Aprendimos que con la comunicación y la colaboración entre pares docentes se pueden superar los obstáculos más difíciles que nos plantee la realidad. Confirmamos que las tecnologías de la información y la comunicación ya son parte de nuestras vidas y, por lo tanto, desde la educación debemos asegurar la apropiación genuina de las mismas por parte de la sociedad entera. Y aunque la pandemia, con todo lo que significó, haya sido el detonante, hemos logrado que se comprenda la diferencia entre educación remota de emergencia y educación a distancia, el valor de esta última y el intenso trabajo que requiere diseñar e implementar propuestas formativas a distancia invitamos a todos los docentes a continuar el camino hacia la virtualidad haciendo foco en la pertinencia y en la calidad es decir saber el por qué para qué y cuánta virtualidad aplicamos y el cómo lo hacemos para lograr una distribución equitativa del conocimiento en los estudiantes de nuestro país